Frente al modelo del PNV de proteger a sus amiguetes, a Petronol y a Iberdrola, necesitamos poner en marcha políticas avanzadas para proteger a las personas, poner freno a la especulación con los precios de la luz y con los precios de la vivienda, subir los salarios en base al IPC y poner en marcha medidas tan avanzadas como una empresa pública de energía verde vamos a seguir insistiendo en este curso político en la necesidad de una profunda reforma fiscal, una reforma fiscal que haga que quien más tiene más pague y que las instituciones públicas puedan contar de esta manera con los recursos necesarios y suficientes para atender y proteger a las personas y también para mantener y proteger el medio ambiente. Curtsonetan erronka oso importantea daukagu aurrean, udal eta foru autoeskundeak. Eskeraniz, hezkiedonien partez, presgaude gaude gure autogaitzak aukeratzeko, gure programa ereikitzeko, eta baitare gainontzeko eskertiar, federalista, ecologista feminista eta socialista diren alderdi e, guztidekin elkar lan egiteko, autogaitza potenteak eta bateratuak orkestu behar ditugu udal eta foru aldundiak irabasteko.